No, yo quiero que, que no hagan cosas malas y la base de la vida es saber el bueno y el malo, sea en la profesión nuestra ¿no? o en la cosa moral, moral no existe, es una cosa rara, pero no engañar, no engañar. Yo era un año eh, profesor en la universidad, ¿no? Un año, Y a mis 30 alumnos yo dije, muchachos, por favor, no me dicen maestro. Maestro es una cosa que vamos a alcanzar, ¿no? Pero no somos todavía sí maestro. <risa> <risa>